Pues yo veo el futuro de los afros en Colombia eh, positivo, pero en una forma negativa también, porque las comunidades afros están ubicadas en las zonas rurales del país y en el país hay mucha, está muy descentralizada las zonas rurales del país con las zonas urbanas. Por eso es que, por ejemplo, en mi universidad hay muy pocos jóvenes afro como yo, porque no tienen la... la las oportunidades o la facilidad de llegar de las zonas rurales a estudiar o tener las posibilidades de que tiene un joven normal de las zonas urbanas.